sin vergüenza, arruinaron el tierno mensaje de Pamela David para Daniel Vila con una dura denuncia. La pareja conformada por Pamela David y Daniel Vila es una de las más estables del mundo del espectáculo. Ella le dio un giro a su imagen y está muy lejos de aquella joven que saltó a la fama en el bar. Él sigue con su perfil serio de empresario. Y pese al bajo perfil, sus figuras generan cierto malestar en algunas personas. En los últimos días, Pamela David vivió emociones fuertes. Es que el domingo por la noche, la morocha se quedó con el Martín Fierro al mejor magazine, que fue para su programa, Pamela a la tarde. En la gala de premiación, que se realizó en el alber y su marido la acompañó y se mostraron cariñosos. Además, en las redes sociales, este fin de semana. Pamela le dedicó un tierno mensaje a su marido. Al caballero de mis sueños. Feliz cumple amor. Que la vida te siga bendiciendo. Te admiro. Fue el mensaje que le escribió. Sin embargo, Quizás no contaba con que los detractores de su marido le saltarían a la yugular, como ya pasó cuando recientemente publicó una foto tomada en un día de montaña junto al presidente del grupo América y parte de la familia. Un gran ladrón punto con una que ahora se hace la señora. Asco Dan para Mendoza esta gente, deslizó otra usuria. Vila. chorro, todo lo que robas en Mendoza, reservas naturales de agua, para tu casa. Sin vergüenza, como disparó un usuario en la publicación en donde además de los saludos y felicitaciones para Pamela David, aparecieron otros mensajes, cargados de odio y con acusaciones durísimas. Igual que en la punta Edad Media aún hay mujeres que buscan a un hombre para ser mantenidas. Danasco Q sean autosustentable, Sig, disparó otra. ¿Qué? Billetes Matagalán. No le creo nada y qué bien le hiciste, Pame. Si no seguirías viajando en Bondi.